Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de Golden Sports MX Y es y 4, hoy te traigo la verdad oculta sobre que Querétaro esté jugando sus partidos de local en el estadio José María Morelos Ubicado a las faldas del Cerro del Quinceo, allá en Morelia, Michoacán Bueno, amigos, esto tiene una verdad oculta y un secreto bastante bárbaro. Y es que después de lo sucedido con el equipo de Querétaro, los disturbios de violencia, las personas muertas y decenas de personas heridas, se rumora y se presume que el equipo del Atlético Morelia tomará la franquicia de Gallos de Querétaro para el siguiente torneo. Regresando así el fútbol a Michoacán Y bueno, ¿qué tiene este de verdad? Según un contacto, el grupo Golden Sports México tiene en Morelia, Mitocán, el cual vamos a omitir sus datos personales, nombre y demás? Según el gobernador de este estado, Identidad Federativa, se mostró dispuesto para adquirir la franquicia de los Gallos Blancos del Querétaro y así poder traer de nuevo el fútbol profesional y de primera división a este gran y hermoso estadio. ¿Pero por qué? Bueno, la gente, el equipo y la sede tiene el sueño de volver a tener equipo de primera división. Y es que esta es una ciudad por demás futbolera, lo cual nos hace creer y asegurar que de verdad el Atlético Morelia estará tomando su franquicia de Querétaro para el siguiente torneo. ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios. Y en mi opinión sería bueno que regresara, pues es una, una ciudad por demás futbolera. La reabilidad contra sus equipos ha sido muy buena y exitosa, y ha tenido como resultado muy buenos partidos. Ojalá y regrese, y sí, la verdad detrás de los partidos de local de Querétaro es eso, que se quieren quedar con la franquicia de Morelia. ¿Será posible esto? Déjamelo en los comentarios, tu opinión al respecto y